Las fugas son un gran problema en el agua y la gestión de aguas residuales pueden contaminar el suelo y el agua potable. Las fugas cuestan grandes cantidades de dinero que se podría ahorrar cada año dinero usando un arrancador suave PSTX de A. Una causa común de fugas son las tuberías rotas resultantes de la presión. Estos ocurren cuando un motor DOL tiene transitorios. Al arrancar y detener rápidamente causando válvulas. Al abrir demasiado rápido se envía una onda de choque. A través del sistema ejerciendo presión. Extra en las tuberías y bombas PSTX de AB. El arrancador suave viene con dos funciones. Claves diseñadas específicamente para prevenir fugas con el llenado suave a través de la tubería. Al momento de arranque del motor las válvulas están abren suavemente para que el agua llene las tuberías más lentamente Contragolpes golpes de ariete incorporados con el control de par y un algoritmo avanzado diseñado para detener las bombas de manera más cuidadosa las ventajas del control de bombas son reducir los transitorios de presión en el motor elimina los golpes de ariete en el arranque y reducir las fugas causadas por fracturas y minimiza la necesidad de visitas.